Y llegó el momento, llegó el momento para charlar con Jorge Burnett, llegó el momento para que podamos disfrutar de su espacio de educación financiera. La manera de disfrutar este espacio es prestando atención, tomando apuntes, compartiendo a través del chat del Facebook o el chat de la radio. Le voy a dar la bienvenida al coach Jorge Burnett en su espacio de educación financiera. En este tema tan importante que significa emprender. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo va? Hola, Cari, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que estén todos muy bien. Eh, acá en Entre Ríos, con un día maravilloso, hermoso, de sol. No tan acá fresco, estamos súper. Bueno, ¿Vos bueno, me escuchás bueno. bien? Yo me escucho con. Perfectamente. Tiempo. Bueno, ahí no, no, estamos. Perfectamente. Bien, entonces. Me escuchaba como con un eco, por eso. No, no, yo... se escucha perfecto, por lo menos yo lo escucho perfecto. Bien, bien, Jorge. Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy en educación financiera, algo que, que toda la gente, ¿no? Eh, está esperando. ¿Cómo, ¿Cómo aprender a emprender? Yo digo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo aprender a emprender? Sí, hemos hablado mucho a lo largo de nuestra, de nuestra columna sobre el emprendimiento, métodos, planes, este, un montón de cosas. Pero hoy yo traía no es cierto, algo que es la importancia de emprender. Eh, en este momento lo quiero refrescar porque hay muchísima información en la red, en todos lados, la gente está escuchando emprender, emprender, emprender. Y realmente eh, quiero traer un poquito de claridad lo, eh, en esto del emprender qué significa, qué es realmente emprender, cuáles son los desafíos, cuáles son los enemigos para emprender y qué es lo de, cuáles son las ventajas y las desventajas de esto. ¿no? Porque bueno, estamos en una situación en la que eh, se nos ve afectado toda la parte laboral con esta pandemia que es mundial eh, y también, como yo siempre digo, que no solamente la pandemia es una, situa una, una situación momentánea pero que esto viene de un proceso muy largo que tiene que ver con un cambio de era donde va eh, desapareciendo el empleo, tal cual se conoce. Y es muy, muy importante esto de, de poder empezar a tomar conciencia de la importancia de emprender, de tomar el control. Entonces, para empezar a, a conversar sobre este tema, yo quiero definir realmente lo que dice eh, eh, el diccionario de la Real Academia Española, ¿no es cierto? ¿Qué es emprender? Y el diccionario dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. O sea, como definición ya nos está poniendo una alerta, ¿no? Una alerta, porque esos son situaciones que, que vamos a enfrentar donde hay dificultades y peligro. Y eso realmente es así. No, me eso. quedó eso, ¿no? Eh, nunca había escuchado esta definición como dificultad y peligro, ¿no? Cuando vos estás emprendiendo algo, eh, estás en peligro o vas a tener una dificultad. Tal vez sí, tal vez no, eso eh, depende, ¿no? Pero nunca la había escuchado esta definición así. Por eso me pareció tan importante traerla, Cari, porque eh, fíjate vos hasta qué punto... Estamos este, programados y educados, yo siempre hablo que la educación nos formó para ser empleados, para poder este, comprarnos nuestro tiempo por moneda, ¿no? que es lo más importante que claro. tenemos. Y hasta la definición de esto de emprender, ¿no? nos advierte que es una situación que, que tiene mucha dificultad y peligro, ojo, peligro. Y realmente es así. Y es así, ¿por porque, porque no estamos preparados, no nos educaron para emprender. Nosotros hemos sido educados para obedecer órdenes, para responder, para reaccionar. La escuela, la escuela que, que tiene un modelo prusiano, nos enseñó eso, a reaccionar ante tal problema, tal solución, tal problema, tal fórmula de solución. Y eso es lo que nos prepararon para ejercer los puestos de empleado. ¿no? Entonces, el emprender, que es el el nuevo desafío de esta era, de la era del conocimiento, está realmente rodeada de dificultades y de peligros, pero por una falta de información. Pero hoy la buena noticia es que toda esa información que nosotros requerimos para poder desarrollarnos a pleno y poder emprender, eh, está, está eh, abierta para todo aquel que la quiera buscar y conseguir. Entonces, esas dificultades y esos peligros son reales pero también están las soluciones de hacer. Eh, y yo quiero, quiero compartirnos cuáles son realmente los, eh, los enemigos más grandes que hay para que la gente emprenda, para ser un emprendedor. ¿Cuál es el enemigo más grande? Hay solamente dos, y son la pereza y el miedo. La pereza de las personas de afrontar eh, la vida, tomar el control de su vida, eh, tomar como un desafío, poder buscar las soluciones y hacerse cargo de un montón de cosas. ¿no? Estos son la, la pereza de hacer esto. Y esto la noticia es que se cura con disciplina. Con disciplina podemos lograr revertir esa pereza que nos da hacernos cargo de nuestra vida. Y el miedo, el miedo oh, se Jorge, cura también. porque la, la, la, la pereza también es la falta de voluntad, ¿no? Porque a veces es esas conversaciones que vamos teniendo, es decir, quiero hacer tal cosa, pero o me da fiaca o, o, o, o me trago, ¿no? Es la falta de voluntad que le pongo a lo que pienso que quiero, pero al final no hago. Sí, es una mezcla, Cari, porque tiene que ver con eso que vos decís, pero también tiene que ver con los miedos que me frenan, porque a mí es más fácil quedarme en mi círculo de confort, porque mi claro. círculo de confort fue rodeado... De, a propósito, con miles de miedos. Entonces no quiero perder esto seguro que tengo y me aferro a eso, ¿no? Entonces eso me da pereza de poder tomar disciplina y acción. Me da pereza porque no estoy preparado, porque tengo miedos. Y el miedo se vence con coraje y con información. El coraje es fundamental, decir, no, señor, yo soy valioso, yo tengo, si alguien pudo, yo también puedo. Y voy a tomar la información que me, que me saque esos miedos de la cabeza. Y que logre esa transformación que tengo que hacer en el ser para poder emprender e ir a buscar eso que yo quiero. Dedicarme a lo que amo, a lo que me gusta, lo que me hace feliz. Entonces, esos son los, enem los dos enemigos que hay para poder emprender. Y son realmente eh, muy difíciles de enfrentar. sabes por qué son difíciles, Cari? Porque están en nuestro interior. Y nos, nos, nos combaten desde el inconsciente. Ellos conocen todos nuestros puntos débiles. Ellos conocen todo. Entonces saben dónde nos pueden este, socavar. Para que nos quedemos tranquilos, quietos. Porque el cerebro tiene una capacidad impresionante para cuidarnos de todo lo que calcula que puede ser peligroso. Entonces nos protege pero nos protege en base al conocimiento que nosotros tenemos incorporado por miles de años. Tenemos todavía los conocimientos de nuestros ancestros, que le tenemos miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque claro, en la oscuridad no podían ver y los comían las fieras. Entonces nosotros seguimos con miedo a la oscuridad y hoy ya no, no hay que tener miedo a la oscuridad. La oscuridad es una... ¿Entendés lo que te digo? Entonces ese conocimiento las se, creencias, toma, las creencias se toma de, que nuestro bagaje, de nuestro bagaje de información. Por eso los miedos se curan con información y con coraje para enfrentar. Eh, pero para no irnos en esto de solamente los enemigos, también vamos a ver eh, cuáles son las desventajas de emprender. Porque tampoco vamos a pintar un mundo de rosas, ¿no? Este, uh -huh. Las desventajas son de que voy a tener que tener mayor dedicación y enfoque a lo que yo quiero. Porque yo no voy a ir a un trabajo a cumplir y a hacer lo que, me, lo que me pidan. Y hacer lo menos posible. Voy a ir a cumplir horario para que me paguen. Voy a tener que ponerle dedicación, empeño, enfoque a lo que estoy haciendo para que salga adelante, porque ya empiezan a jugar mis intereses, mis proyectos, mi emprendimiento. ¿Eh? Entonces, eh, también las desventajas es que te vas a tener que vincularte con, per, con personas, te vas a tener que visibilizar, vas a tener que empezar a contactar y a, a mostrarte de una manera distinta. Ya no podés ser un cascarrabia, ya no podés ser una persona sin empatía, no podés ser un tipo osco, vas a tener que pulirte, vas a tener que aprender a convivir, a contactar con las personas. Esa es una de las desventajas también para las personas en el momento de aprender. Otra, otra cosa es que tendrán que invertir. El emprendimiento requiere una inversión. Ahora hay muchos modelos de inversión que son mínimos porque hay empresas que tienen todo armado para que vos te sumes como emprendedor con muy poca inversión. Pero invertir siempre hay que invertir. También hay que asumir riesgos. Hay que correr riesgos, hay que asumir. No está todo solucionado. También hay que, hay que asumir responsabilidad. Todo va a depender de nosotros. Nadie nos va a obligar, nadie nos va a correr nadie nos va a dar órdenes, entonces todo depende de nosotros, de esa disciplina que vayamos adquiriendo para vencer eso que yo decía que era la pereza. ¿no? También vamos a tener que eh, equilibrar las áreas de nuestra vida, porque a veces hacemos todos bien, pero desequilibramos la familia, los amigos y otro montón de cosas, la salud, que también son muy importantes. Entonces el emprender también requiere... Esa es una de las ventajas. Requiere que nos ocupemos de todas las áreas de nuestra vida. Y para eso, para todo esto que hablé de desventaja, tenemos que organizarnos y buscar ayuda. Hoy hay ayuda en todos lados para saltear estas situaciones. Podemos tomar cursos de coaching, podemos este, buscar talleres de formación donde nos enseñen a emprender Así que eso eh, hoy, hoy podemos eh, acceder a toda esa información que está en, al alcance de nuestras manos. Solo lo que tenemos que tener es la decisión de ir a buscarla. Esas son todas las desventajas que vamos a encontrar. Y también vamos a, a hablar un poquito de qué es lo que vamos a encontrar, por qué es importante y por qué nosotros alentamos a, a, a tomar este modelo de emprendimiento como el gran desafío de esta nueva era. ¿Por qué es la solución? Porque esto nos va a dar realmente la estabilidad laboral, porque va a depender de nosotros lo que hagamos. Lo que nosotros hagamos va a depender de nosotros, vamos a ser nuestro propio jefe, vamos a poner nuestro propio horario, vamos a dedicarnos a lo que amamos, a lo que sabemos, a lo que somos, en lo que somos hábiles. También nos va a dar autonomía, nos va a dar muchísima satisfacción y crecimiento personal. Un emprendedor se tiene que capacitar permanentemente y tiene que ir creciendo con información no solamente de lo que hace, de su producto, de, su, de, de, lo, de todo lo que tenga que ver con su producción o su emprendimiento, sino que tiene que empezar a aprender de educación financiera, de relaciones y de un montón de otras cosas que hacen a la armonía de la comunidad, porque vamos a ser parte de ella, ¿no? También vamos a luchar por algo que es propio. Esa es una de las grandes ventajas. Estamos luchando y esforzándonos y ocupando nuestro tiempo para crear y construir y realizar nuestros sueños. Nos estamos Porque Decime esa frase que me encanta cuando la repetís, que siempre te la copio, pero me gusta escucharla venía, de tu voz. Ahí venía, ahí venía, ¿no? Esto de, creo que esto es esto lo que me vas a pedir, sí. no es esto, ¿no es cierto? Vamos a, a empezar a trabajar por nuestros sueños. Porque si nosotros no somos capaces de trabajar por nuestros sueños, alguien nos va a contratar para que trabajemos por el de él. Entonces, Gracias. esa es una de las grandes ventajas de ser emprendedor. Trabajar por nuestros sueños, por nuestro proyecto, por eso que nos hace feliz, vamos a tener mayores ingresos. Vamos a poder decidir hasta dónde queremos llegar. Vamos tener, a tener prestigio. Y por sobre todas las cosas vamos a estar apasionados en lo que hacemos. Y vos sabés, Cari, que cuando uno realiza cosas con pasión, no es trabajo, es placer. Claro. Y se puede hacer todo el día. Así que esa es la importancia de emprender. Y quiero traer este mensaje porque yo sé que hay muchísima gente que está preocupada. Hay muchísimos empleos, muchas empresas que cerraron, casas comerciales, talleres, que, han, que van a tener que empezar las personas a ver qué vamos a hacer cuando todo termine. Tal cual. Entonces, esta es una información súper valiosa. Yo invito a todas las personas, hay miles de oportunidades, hay miles de oportunidades para, para poder aprender a emprender. Solamente hay que buscar, hay que pedir ayuda. Yo acá hoy puse, ¿no es cierto?, mi, mi Instagram para que se conecten, para dar ideas, para la persona que quiera consultarme, que quiera averiguar, eh, también es simplemente meterse en internet, averiguar. En la, en la, en la radio también tenemos eh, publicidad de talleres que se están haciendo en ese sentido. Se está dando un taller en, en, eh, eh, que se publica a través de Radio Mix, que pueden verlo, la publicidad, la radio, y ver que hay talleres que nos enseñan a cambiar ese observador que estamos siendo y que nos potencian para ir a buscar esos sueños que viven en, en nuestro interior. Entonces, hay, mucho, eso... hay mucho que, que, que está ¿no? circulando de la gente que si quiere tiene que simplemente decidir buscar y va a encontrar. Y tan importante esto que decís, ¿no? Para emprender también la organización. ¿Cómo, ¿Qué tan predispuestos estamos para organizar nuestro emprendimiento? ¿no? Eh, más allá de lo que hablaste de, de los miedos y todo, ¿no? Eh, esto es importante, ¿cómo nos organizamos? Tal cual, tal cual. Lo importante es que podamos tomar la decisión de vivir nuestra vida. Que ser, ser los es que... actores principales, escribir esa película épica que hagamos ese quiebre generacional para que todo cambie y empecemos a tener nuevos paradigmas y abandonar todo eso que nos hizo prisioneros durante tanto tiempo, trabajando eh, por dinero, entregando nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Así que bueno, Cari, era esto lo que quería traer y espero que las personas que me hayan escuchado lo, lo puedan este, entender, lo digo desde el corazón, Cualquier persona lo puede hacer, no necesita mucha formación, solamente tiene que tener mucho coraje, mucha disciplina y pasión por la vida. Después todo fluye. Me encantó Gracias Jorge, muchas gracias. Entonces en Instagram pueden buscar Jorge Bommé, ahí pueden contestar también todas las preguntas. ¿sí? Gracias Cari. Tenga una buena tarde, un saludo muy grande para todos, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge. Así pasó Educación Financiera por la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos, porque esto no se termina. Esto casi recién empieza. Jorge Burnett, de Educación Financiera, te brindó esta charla espectacular. Ya venimos.